amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días para todos los que se suman en este momento. La pregunta del día, Amado. La pregunta del día, Carolina, ¿cuál es? ¿Cree usted que en la República Dominicana se aplica y respeta la Constitución? A veces sí, a veces <risa> Como dicen en el campo, así como... Bueno, vamos a escuchar a Francis. Mira, eh, en el fin de semana se fue notorio el sepelido del padre del presidente de la república y obviamente que eso tiene que llamar a la clase política a tener un compás de espera y escuché y vi el mensaje de Leonel Fernández que luego de estas, estas tenaces discusiones jurídico-políticas se presentó al Cepelio, a darle un espaldarazo moral a la familia, y en este caso al presidente de la República, Danilo Medina. Hay quienes quisieron sacarle punta y criticar, y yo tuiteé que lo humano, la parte sensible del ser humano y la familia, tiene una connotación que va más allá de las diferencias políticas partidarias. Claro. Y que un líder muestra su, su actitud, su forma, su grandeza. su grandeza cuando hace lo propio. Y eso es así. Pero debí de hacer la comparación cuando alguien con quien teníamos una especie de debate sobre el tema, porque Hablaban que no era sincero, que esto, que aquello. No pudo haber momento más sincero que la de expresión de dolor, del dolor de otro. Y eso no se lo arrebata cualquier persona, ningún comentario, a un individuo como Leonel Fernández. Ahora, yo dije, ¿qué cosa, qué paradójica es la vida? Y me transporté en el 2014, por ahí, cuando apareció, en el 2015, cuando apareció Quirino en el escenario. Quirino aparece en el escenario cobrando un supuesto dinero que le habían prestado y se estaba haciendo una campaña de descrédito en contra de Leonel Fernández que nadie sabía de dónde venía, que era un asunto de Quirino que llegó al país recogiendo sus bates. Pero qué paradójico. ...que precisamente el presidente Medina... ...tomó la iniciativa de irlo a visitar a su apartamento... ...en esa ocasión... ...con una especie de respaldo moral... ...por ser el presidente del partido, un compañero... ...que qué pena que esté pasando por esta situación... ...del Quirinazo... ...que pocos días después de ese abrazo... ...se descubrió que era... ...un plan del propio Palacio... ...ahí sí yo entiendo... Que es descabellado. Mira la diferencia. Ahí sí es descabellado. Pero es muy probable que tal vez Entonces, el, el presidente no tuviera detrás dinero. Por Dios, pero Joao Santana, el hijo, está ahí todavía ahora mismo sentado. Y Joao Santana tiene en, eh, conferencias televisivas del lugar donde está guardando prisión domiciliada en Brasil con el mismo proyecto. Domiciliaria, eh, con el papá, tú dices. No, no, con el no, gobierno. No ten, ah. Entonces, a todo esto debe existir sensatez en quienes hacen opinión en medios y no sacarle partida en momentos que se está dando, en efecto, una muestra de condolencia a alguien que por alguna razón han tenido siempre una relación de cordialidad, cordialidad y partido, claro. no le echen más leña al fuego, porque da entonces razón cuando yo vengo y saco lo del 12, lo del 13, lo del 14 y lo del 15, con la visita única, exclusiva vez que ha visitado el presidente Medina a Leonel Fernández, fue en el momento que estaba haciendo como pésame, moral, de la inmoralidad que se estaba llevando en contra de él, que luego se descubrió y se destapó que era una mira Y lo dañó el propio Quirino cuando dijo en el programa de la mañana, del gobierno de la mañana, ¿y quién te, va, te prometió que te iban a dar esos 200, mil esos 200 millones de pesos? Mire, a don Álvaro, yo soy un hombre que me respeto, José Ramón Perata, esa, esa grabación. ¡Ay, María Santísima, quiten eso! Jamás se volvió a hablar del tema. Porque era el Palacio el que estaba promoviendo sí. eso. Pero mira, aquí hubo en el periódico El Caribe, que durante la época de Trujillo fue el medio de comunicación escrito más fuerte que hubo, había una sesión que se llamaba El Foro Público. Pero la escribía, escribía un sujeto con, con, bajo el seudónimo de Polidor Campuzano, Polidor Campuzano no era más y nada menos que este, eh, el, este señor eh, periodista, eh, bueno no me acuerdo, me acuerdo del nombre del periodista, Importante, que murió señor. hace un par de años, no hace tanto. En una ocasión Balaguer fue llevado al, al, al, foro, al, público. al foro público y, lo, y le entraron. Cuando, cuando alguien iba ahí uh -huh. era, porque, era porque estaba en desgracia, con, de el desgracia con el régimen. Estaba en desgracia con el régimen y el régimen estaba de acuerdo con eso. Ahora qué pasó? Lo de Balaguer no fue así. El Polidor Campuzano que luego fue colaborador de Balaguer presidente, eh, ese señor lo que lo hizo. Por su propia eh, voluntad, ¿no? Y entonces, la presencia del tirano en el despacho del ministro de Educación que era en ese momento Balaguer, fue una forma de decirle, mira, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no mandé a hacer eso. Y eso pudo haber pasado con Danilo, pudo haber pasado con Danilo. Recuérdate uh -huh. que los presidentes tienen gente a su alrededor que a veces tienen más poder que el propio presidente. Lo que pasa es que la, el destape... Se produjo posterior a la visita. No se vea, de, no se vea pues. Tú sabes... Sí, sí, puedo. Okay. Pues. <risa> que en relación a eso que tú planteas del manejo que tiene eh, o que ha tenido a través de estos años. Fon Bernard es el personaje. Ah, sí, sí, sí. Eh, yeah. eh, Amado, yo creo que me voy a poner como Francis, como Llegan. Cada vez que va a decir algo viene y me pone la mano ah. <risa> <risa> eh, Las diferentes acciones que ha tenido el presidente Medina en lo que tiene que ver con el manejo en relación al presidente Fernández y, y eso que hizo este fin de semana el expresidente Lionel de ir a dar el pésame y a, si se quiere, a presentar las condolencias y el sentir por el momento la situación que estaba pasando o que está pasando el presidente Medina, uh -huh. lo, lo visualizas como un acto humano, de, de, humano, de, de empatía con el dolor de, de este señor que han tenido ciertas diferencias. Hay otro aspecto que me gustaría pues que planteemos acá. Que planteáramos acá. No sería un acto políticamente sí, un act, pensado. Un acto, eh, exactamente, ahí claro. es que voy. Claro. De vender esa imagen así. de no, Leonel Fernández no, no, como una persona eh, sin rencor, sin odio, de que por encima de todo está el ser humano, si no ser de que ha sido humillado, maltratado por Daniel no, Medina, Y que se, simplemente se quiso. Atrás. ¿La parte cuál? Esa del humillado, ellos saben lo que, que es. Que fue por un acto humano, de, sí, no, de dolor, no. que sí, que está muy triste porque el presidente... No, no, triste no, puede, no. no podemos, eh, pero sí en el trato de, de amistad con la familia, con él. ¿Tú, Sin... ¿Tú crees que solamente eso y que no detrás de esto hay, esto le suma al presidente Leonel Fernández ese bueno. acto y que podría ser utilizado bueno, a favor de él? Esas son de, la, de las cosas que te pueden favorecer en, un, en tu forma de vida y de accionar. Si tú eres así siempre, te va a favorecer siempre. Y también aprovechar en el momento y es el momento, Correcto. <risa> por, eso eso que el simil, por eso hago el Por eso hago el símil de que si nos vamos a quienes pretendieron desmeno, de, de, de, desmeritar o de descalificar como que no debió de ir porque eso debíamos entonces transportarnos al 2015 cuando se le visitó por primera vez y fue por un asunto de, de un chisme público, de foro público. Ok, sería interesante ver qué realmente hay después. Yo tener. le voy a regalar esos minutos minuto que quiera. Francis. Gracias. Hey. Eh, ¿Tú sabes de, de dónde trabaja Santo Hilario Sedano? ¿Dónde? en obras públicas anda vía. eso te indica a ti que el hombre lo, lo mandaron a que hiciera sí, el recurso para, sí. ellos poder... anda, para, para, yo, para ellos poder para ellos atacar claro. nosotros estamos creyendo que es algún bien Pero jurídico en la política nada es al azar viejo en yo la política dice, nada ¿no? queda al azar ni ya, nada me, ahora por de ese minuto que ¡despiértenlo ahora mira mira que agua que despertó por fin. Entiende ¿Qué ¿Qué es de estrategia lo, un... mismo de... que... lo mismo que, Leonel mira, mira, que lo mismo que Lionel Fernández visitar a Luis Medina coge este minuto sí, ya sí. coge son este el... minuto son... háblame sí, de las sí. estrategias se políticas lo, lo voy... ya, ya sigue hablando sí. lo, lo envié que... envíe a Israel para que a... lo envié a Israel para que Israel ponga ahorita dónde trabaja Santos vamos o. a ver ah, ah, Carolina vamos a ver de Julie hey, desde el sector Santa Ana buenos días cuántos presos no hay en las cárceles esperando condena Oh no.